El día de hoy subí un video, que te dejo allá arriba, que es lo que fue todo el concierto, el concierto no, eh, la transmisión en vivo de Japan Anime. No, Anime Japan, no sé cómo es exactamente. Pero bueno, este, en ese mismo video, en ese mismo live, en ese mismo live streaming, subieron, compartieron, hoy estoy muy mal, eh, este, lo que es tres videos. El primero es lo que vamos a ver ahora, que es de Nishigasaki. Propiamente dicho, lo que va a ser la película, el trailer oficial lo, que, lo otro sería la apertura, por así decirlo, de Link Like Love Live y después eh, Sunshine in the Mirror Sunshine in the Mirror me van a ver más joven porque fue como dos semanas antes lo grabé y lo voy a subir hoy porque ya engloba todo esto Así que este es el primer video, después subo el segundo y por último sería Sunshine in the Mirror Este no va a durar nada, así que bien Ataraki, aquí No, para sonar. Next Sky. Promotional video. Todos, ¿sí? Ah, que vuelve de Londres. ¿Había ¿Es la nueva esa? ¿Por qué es ni No, para para de dónde que tenía que la de tú, claro. Pero es una cuestión religiosa que sea más oscura. de <tose> Mira la mía, oh. 23 de Junio Dios, el Blu-ray va a salir el 30 de... de agosto O sea, no lo vamos a ver hasta dos meses después Ojalá que no, ojalá que salga mucho antes para verlo Para verlo, en no sé, Crunchyroll, por ejemplo Deberían oh, Qué sé yo, por Dios Tenemos que esperar tanto Ay Dios, y encima ahora es una más Y encima es una peli, peli, peli azulera, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, todas blancas menos ellas, o sea, eso a mí me parece racista. Es como, está bien, para diferenciar a las que son japonesas y a las que no, la hacemos de otro color. Qué hijos de pil... Encima Lanju es es china, y... Ah, ya me sale. Y Mía es americana, es norteamericana, es estadounidense. Y no la hacen de otro color. ¿Ves? Eso es racista. Pero tiene razón. <risa> eh... Me cancelan, demonios. Tiene linda voz, por cierto. Pero ahora son 13 y el problema, bueno, eh, son 13 más You, o sea, Hitori da Kenante da máximo.